All <laughs> Hola a todos. Buenas tardes. Estamos en una nueva sesión de Growth Tools, herramientas para, para crecer. Y tenemos una de las herramientas hoy, encima, Made in Spain, que me flipa a mí eso. Desde, desde Murcia con Amor, que se llama Connective, que es la herramienta para excelencia para crear flujos de marketing automation. Y hoy vamos a ver las tripas, que a mí es una de las cosas que, que me flipa, ¿no? La vamos a ver en acción no vamos a dejar de la teoría, vamos a pasar a, a la práctica. Eh, y para esto, tenemos aquí al, al Dream Team de Connective. Tenemos a, a Augusto, a Manuel y a Javi, que nos van a ir por la herramienta. Chicos, muchas gracias por estar aquí con nosotros. A ti, como siempre. Gracias, Corti, como siempre. Nada, vamos a aprender mucho, mucho de vosotros. A los que estáis escuchándonos por el chat, aprovechar a preguntar lo que queráis, porque la idea de, esto es un poco de estas sesiones es hacer como una herramienta al desnudo, en el sentido de nos van a enseñar eh, eh, todo su panel de control, cómo crear flujos y demás. Así que si tenéis una duda, yo creo que es momento ideal para que nos la resuelvan y nos enseñen un poco incluso cómo hacerlo. ¿vale? Pero para arrancar, Augusto nos va a empezar a poner un poquito de... De, de contexto, para los que todavía no tengáis muy claro qué es Connective, y luego vamos a ir adentrando. a gusto todo tuyo. Gracias Corti. Buenas tardes a todos. Y aquí venimos a hablar de Connective, una de las principales plataformas de marketing automation en España, donde venimos a trabajar el concepto de la unicanalidad Es el cliente en el centro de todas nuestras comunicaciones, a través de los diferentes canales que podemos contactarles, por email, pop-ups, push notifications, banners o personalización on-site, formularios embebidos, SMS y la parte de landing page. Esto que implica poder seguir la huella digital y dar ese paso superador del, del email marketing a marketing automation de una manera muy flexible, accesible y muy potente. Así que te dejo el paso corti. Y adelante, compañeros. Venga, perfecto. Pues tenemos una buena intro. Augusto, te vamos a sacar de, de la pantalla al, al, a los que nos estáis viendo, que esto es para poder luego compartir pantalla. Gracias, Augusto. Te cierro por aquí. Venga, y nos quedan los tres para que podamos compartir pantalla. Manuel, nos ibas a dar tú el siguiente paso. Vamos a empezar a ver, nos vas a enseñar cositas, ¿ya, verdad? Sí, vamos, vamos muy buenas Corti. vamos ya un poquito al plato fuerte. Voy a compartir pantalla. Venga, perfecto. Vamos a Vale. Confírmame si ves sin problema. Te estamos viendo ya. Vale, fenomenal. Bueno, llegamos aquí al primer menú de Connective. Es el dashboard donde estamos viendo al final pues una visión general de cómo está yendo nuestro sitio web y Connective trabajando dentro de él, a partir de los workflows. Los workflows es el centro de operaciones clave donde vamos a crear todas las estrategias, que más que estrategias, yo siempre hablo de hipótesis. De, de, un workflow al final es una acción-reacción donde vamos a plantear qué puede hacer el usuario o de quién puede tratarse esa comunicación y cómo ejecutaremos acciones automáticas e inteligentes con cada uno. Podremos meterlo dentro de segmentos, podremos mostrarle, como decía, gusto eh, un mail, un pop-up dentro de la web, así como banners que iremos viendo en clientes reales, o por ejemplo, lanzarle una push notification, como, como un, un espectador decía que gracias a esa push ¿no? ha venido a este. A este evento, pues, igual, pero buscando, pues, por ejemplo, para el e-commerce esa, esa venta. Entonces, aquí el, el aspecto más importante para, para empezar a entenderlo todo es el ahora mismo. Estaremos sabiendo a las 5 y 34 todo lo que está sucediendo dentro de nuestro sitio web, ¿vale? Vamos a ir almacenando todo el histórico de cada usuario. Yo sabe todo de Javi, todo de Augusto y todo de Corti, pero quien también va a ganar un papel muy importante va a ser el anónimo. ¿de acuerdo? Yo no sé tu nombre, yo no sé tu correo electrónico, pero yo sé todo tu histórico de comportamiento y actividad en mi web. Eso me permite que cuando vuelve ese anónimo, ya no es eh, el comienzo de nuevo, no se empieza desde cero, no, se, no lo vamos a tratar como alguien más, sino que vamos a reanudar conversaciones y ofrecerle contenido para ello, ¿de acuerdo? Por ejemplo, vamos a ver clientes reales de cositas ya comunicaciones inteligentes de la mano de pues, un referente como este componentes. Al venir aquí, nosotros casi siempre andamos viendo pues, productos de videoconsolas de la familia Xbox y smartphones de Samsung, ¿vale? de la gamas Galaxy. Nada más llegar, aunque seamos un anónimo, Connective sabe eh, lo, que, lo que hemos estado viendo, lo que nos interesa de esa marca y al final al que le gusta la fotografía va a recibir eh, de, de primeras ya una experiencia totalmente distinta que, por ejemplo, el que se está mudando y necesita electrodomésticos. ¿Vale? Por poner un ejemplo visual, esto es lo que yo veo como, como, como Manuel, ¿no? pero si por ejemplo vengo, pues vamos a ir como incógnito a componentes vamos a ver que esa, esa primera propuesta, esa comunicación va a ser distinta. Aquí te podemos ofrecer, pues por ejemplo, productos en promoción, siempre partiendo a partir de casos de uso. Este es el primero de los canales que iremos viendo, el banner, ¿no? donde dentro de cada producto igual, para cada producto, aquí te podemos ofrecer con Connective un banner de similares y relacionados a este automáticamente connective sobre el producto al igual que sobre el usuario va a saber qué otros productos se compraron cuando al final no se decidió por comprar este usuario ¿vale? si venimos aquí volvemos a ver un cambio en esa propuesta de valor donde ya monitores gana presencia en esa personalización y esas comunicaciones si me intento marchar al ser un anónimo aprovecho y os enseño ya el segundo canal un pop-up dinámico donde buscamos eh, captar ese lead del anónimo ofreciéndole valor, ofreciéndole, por ejemplo, entrar en un sorteo o los productos que ha estado viendo. Yo automáticamente recibiría ya, siendo conocido por el canal email, los productos que estuve viendo o similares a esos. Que ya engancho el caso de uso con, por ejemplo, otro referente en el, ter en el terreno de información online, mi farma Cada mañana estoy suscrito al email, recibo como caso de uso personalizado para mí los últimos productos que estuve viendo pero que al final no compré aquí los vemos vale yo eh, las demos igual que augusto vemos mucho producto de la categoría cuidado del bebé y al llegar a la web veré esa misma coherencia y propuesta de comunicación ¿no? entonces esto es muy importante venimos recogiendo clientes que utilizan como decimos distintas islas distintas herramientas que se enfocan a un canal solo por ejemplo eso al final te, no te genera ningún tipo de vínculo, no están conectadas ni se alimentan entre ellas. Connective siempre decimos que es un continente donde ese efecto multiplicado se va a ver, ya que yo seré coherente con lo que tendría, por ejemplo, en el email y si del email, por ejemplo, vas a la web, seguiré ejecutando comunicaciones de ese tipo. ¿vale? Entonces aquí yo veo productos de la categoría que ya he estado visitando que he comprado antes. Si, por ejemplo, Javi, no sé, se va... ¿Se ha resfriado? Pues verá productos para el resfriado, mientras que a lo mejor tú vienes aquí pues, a, por productos de Herbolario Nutrición. Pues, cada uno al final va a ver una serie de propuestas. ¿no? Entonces, todo eso lo vamos a llevar a cabo desde Connective y para ir entendiéndolo ya todo, vemos los tres pilares básicos de la plataforma. El primer paso es, es el más necesario, es conectar Connective a una web para empezar a recoger en tiempo real todo lo que realice el conocido y el anónimo, ¿vale? y poder actuar así en tiempo real sobre ese tipo de contacto, ¿vale? Entonces, es muy importante la fácil conexión que permite Connective con un, con un primero, como es la web, ¿no? Nos conectamos en menos de 10 minutos con PrestaShop, Magento, WooCommerce, Shopify, y en cuestión de días ya estará Vitex, es un CMS con mucha presencia en, en Latinoamérica, y la conexión, como te decía, son minutos, es descargar un módulo, cargarlo dentro de tu prestashop, en este caso, e introducir este identificador y esta clave únicos que ves aquí. Ya está. Ese es todo el desarrollo. Al final, como, como decimos muchas veces, nuestros ingenieros se han calentado muchísimo la cabeza para que no lo tenga que hacer el equipo de marketing nunca. Lo vais a ver ya desde el principio con esa fácil conexión con la web y también con cualquier tercero, cualquier CRM, URP, para el que al usuario le interese enviar o recibir datos, Así como con Facebook Ads, ¿de acuerdo? Nos conectamos con Facebook para enviar a nuestra cuenta de anuncios eh, audiencias personalizadas. Que aquí, si nos da tiempo, lo veremos en segmentos. Nosotros vamos creando de manera dinámica según el comportamiento del usuario y lo que va haciendo mmm, automáticamente entra dentro de un segmento. Por ejemplo, yo podría entrar ya en interesados en potitos para los peques, ¿vale? De menos de dos euros, por ejemplo pues ese segmento puede ser lanzado automáticamente a Facebook como nombre, Vale, Esa es la clave de Connective, ¿no? conocer al usuario y ofrecerle contenido relevante, vale, eh, demostrarle que sabemos sus necesidades y lo que necesita en cualquier canal, ya sea en los propios, web, email, push, SMS, como en terceros, como en Facebook o en Instagram. La clave, como he dicho antes, es conectarnos con una web para empezar a recoger en tiempo real todo lo que hace el conocido. Aquí tenemos a David, tendremos a Javi, tendremos a Manuel y a Corti, pero la clave, como decía al principio, es el anónimo. Si le damos a Notting Email, empezamos a recoger a todos los anónimos que han venido a nuestra web. Lo que os decía, yo no sé tu nombre, yo no sé tu correo o no sé tu edad, pero tú estás traqueado identificado a lo largo del tiempo y si vemos en detalle a un anónimo, del perfil sabremos poquito, ¿no? Porque nos habrá dejado pocos campos, pero de la actividad sabremos absolutamente todo el histórico de comportamiento de ese usuario sobre nuestra marca, todo lo que ha visitado, lo que ha añadido, en qué categoría se ha movido más, ¿no? Desde la primera vez, desde septiembre, yo sé que el usuario vino a este escritorio a la página de bote, me visitó unas running de Nike, unas Asics y unas Reebok, además veo que el usuario entró en el segmento de interesados en running de hombre, pues oye, cuando este, este esta persona vuelve a nuestra web, no le vamos a ofrecer novedades y descuentos en mocasines o náuticos o en sandalias de mujer, porque aunque yo no sepa tu nombre o tu correo, yo sé lo que buscas de nuevo, ¿de acuerdo? Eso es muy importante. Siempre, sobre todo es, es un ejemplo muy bueno que pone a gusto, con Connective buscamos pasar al online esa cercanía y esa inteligencia del entorno físico. Por ejemplo, Corti, cuando, cuando tú vas a tu cafetería de tu barrio de toda la vida, eh, vas a desayunar, pues el camarero sabe para empezar el momento del día que es, sabe que es el desayuno, y aunque no sabe ni tu nombre, ni tu apellido, ni tu correo electrónico, sabe que eres el cliente que siempre viene a por su café con leche y su tostada de mantequilla. Por eso no te va a proponer o sugerir una cerveza y un plato de marisco a las ocho y media de la mañana. ¿no? Entonces aquí buscamos lo mismo con acciones dentro de la web, como los pop-ups o los banners que hemos visto antes con monitores o con videojuegos, según el tipo de usuario. Antes de llegar ya al plato fuerte, a los workflows, vemos los segmentos, es muy interesante, porque se generan, además de manera directa, dando reglas, eh, los más interesantes son los que se van a ir llenando día a día con cientos y cientos de usuarios que tienen un mismo comportamiento, interés, cualidad o procedencia. ¿vale? Los que me vienen de, de Instagram, los que me hacen caso a los correos, los que buscan productos de Apple, lo que queramos. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos a mano todo el movimiento del usuario y tenemos a mano cada producto que hay en nuestro sitio web. Además del producto, cada categoría, subcategoría, marca, precio, disponibilidad, lo tenemos todo. Entonces, yo, por ejemplo, siguiendo lo que decía del running, eh, interesados en zapatillas Nike, mmm, no lo sé, de la última temporada de, de CrossFit, por ejemplo, ¿vale? eh, de más de 120 euros. Yo ya lo tengo creado. Ahora mismo aquí no tengo a nadie. Pero día a día, según esas condiciones, esas nociones que vamos a dar en el acción-reacción, que es un workflow, día a día van a ir entrando cientos y cientos de contactos a este grupo de usuarios. Eh, dentro, ¿vale? además de poder, como veis, enviarlo de manera directa a Facebook, si este usuario solo está enfocado en este tipo de producto, en Instagram o en Facebook nunca verá otro producto que no sea de este tipo. Pero también tendremos el control de todos los que han entrado. En este caso solo tengo una persona, podrían ser miles, y todas ellas también, la fácil conexión que os decía, pues, la fácil descarga. Me puedo llevar toda la información del perfil de Javi y de Corti y también toda su huella digital, todos los movimientos y acciones que han llevado a cabo, pues, un Power BI, un Data Layer, como audiencias de AdWords, a donde eh, Ya vamos directos a ver el primer workflow. y Ya pasará, pasamos con, con Javi a entrar en casos de uso. Y algo también muy interesante, es que Manuel, es, es único. Un segundito, os voy a hacer una preguntita, porque tiene que ver con esto último que has dicho y nos preguntaba Álvaro Cerpa que si traqueáis por cookies o a través de qué hacéis el tracking sí, de cookies. Sí, correcto, usuarios. mediante cookies. Somos first party, ¿de acuerdo? No somos terceros y en local storage, al final dentro de cada dispositivo se, se establece, se inserta ese tracker y eso también es muy importante. Si el usuario, por ejemplo, viene con un móvil, se le mete un identificador, si viene luego desde el desktop, se le mete otro. Y en el momento en el que, como yo digo, da una pista, ¿no? por ejemplo, hace el login en el ordenador y el móvil accede desde un email, se unifica. Se hace un match y ya queda el histórico, uno, un único histórico de ese usuario. Ay, qué guay. O sea, ya hacéis la omnicanalidad potente. Correcto, yo de mientras, puede que esté un Corti desde móvil y otro Corti desde ordenador, cada uno tiene una huella digital, seguro que es muy similar y las comunicaciones son coherentes, pero eh, en el momento en el que Corti, por ejemplo, decide registrarse en el ordenador y como he dicho, abre una o abre un email o, o, o hace login desde el móvil, se queda solo una única de como os decía, algo muy cómodo, ¿vale? Siempre damos un primer mes de prueba totalmente gratuito y sin compromiso alguno. Es el hecho de que os damos siete estrategias totalmente configuradas que tocan prácticamente todos los canales de comunicación y que lo único que tiene que hacer el usuario es editar, ¿vale? Esa es lo que yo digo, la cabeza de la estrategia. Todo el cuerpo es. es es, está ya configurado por nosotros y ese canal, el banner, el email, el pop-up, es lo que el usuario simplemente debe de marketar. Este caso es muy interesante porque es, por ejemplo, el que hemos estado viendo al visitar un producto, Connective como caso de uso relacionados a este, a que os dais cuenta, también los últimos vistos que acabo de ver, pues este de aquí y eso me recomienda, pues en cuestión de minutos corti ya lo tenemos. Es esa autonomía que, que, que te decía que le damos al equipo de, de marketing con respecto a ITIC. En cuanto tú visites un producto, obtendremos relacionados a ese producto. Aquí se darán los casos de uso y automáticamente se le muestra ese banner en cuestión de milésimas de segundo. ¿no? Y la, la clave de Connective es lo flexible y lo, lo intuitiva también que le resulta al marketer. Por ejemplo, en el caso de al abandonar un carrito, podemos obtener ya no de un producto, sino por ejemplo relacionados al carrito que has abandonado, y, por ejemplo, planificar que cada domingo te los dejo en el inbox, ¿vale? Por poner un ejemplo. Bueno entonces vamos a ir viendo que las posibilidades son infinitas del workflow se puede hacer yo de veras he visto galaxias he visto he visto workflows enormes que, que al final buscan alcanzar objetivos de todo tipo la segmentación el lead scoring es algo importante podemos sumar o restar puntos en función de qué tipo de acción lleva a cabo o de qué ticket gasta eh, recuperar carritos aumentar el ticket medio todo tipo de objetivos es posible ¿Por qué? Porque al final Connective es muy sencillo de entender. Mm, Connective va a recoger cualquier posible acción que puede pasar en mi negocio, ¿vale? Nos orientamos mucho, como estáis viendo, al e-commerce, pero, por ejemplo, tenemos concesionarios o, o inmobiliarias que no se vende, pero a lo mejor hay el solicitar una prueba de conducción, pues eso Connective lo puede recoger. O el solicitar una llamada comercial, porque me interesa esta casa o este duplex, también, sin ningún problema. Entonces, al final, como yo digo siempre, nos basamos en tres tipos de nodos. Que yo más que nodo siempre hablo de jugadores. Va a haber tres jugadores en Connective El usuario y todo lo que puedo hacer sobre mi marca en tiempo real. Vamos a estar nosotros y cómo vamos a reaccionar a ese comportamiento de manera automática y personalizada. Y, por último, Connective que me va a venir muy bien porque a lo largo del tiempo, para comprobar o reactivar comunicaciones, me va a poder, pues, eso, comprobar si el usuario realizó o no cierta acción o si posee una cualidad o está dentro de un segmento para ir solo a ese tipo de público. Entonces, bueno, cualquier tipo de acción que el usuario pueda realizar se va a captar y de ahí viene el nombre de disparador. Automáticamente esta acción se dispara en cuanto el usuario la cumple, la lleva a cabo y se produce una respuesta. ¿Qué hemos hecho antes? Intentar irnos de una web y nos ha saltado un pop-up. ¿vale? Hemos visto un producto y nos han lanzado un banner en la parte inferior o un nuevo planteamiento. Yo puedo visitar un, la home, por ejemplo, pero después visitar un producto, comprarlo, abandonarlo, venir también de redes sociales o aquí veíamos esos CRMs o RPs de los que yo me de manera personalizada. Y para cada acción, como he dicho al principio, va a haber una reacción. ¿vale? Vamos a poder esperar, programar, testear. Esto es muy interesante. Os tengo aquí preparado, si luego me dejáis un buen monstruo de test ABX. Esta es la clave. Imagino muchísimos aquí estáis familiarizados con el test AB, ¿no? Dos emails o dos lands. Aquí os damos estas cinco opciones y multicanal es muy interesante bajo un caso de uso yo voy a testear qué canal me vende mejor ¿no? al final esta es la clave de cómo convierte mejor un canal u otro en un e-commerce pues, generando ventas ¿no? es muy interesante podré dar puntos o quitarlos y meter en un segmento este sí que me lo quedo para esta acción yo reacciono segmentado la clave, como he dicho antes, de ese gran enfoque que tenemos hacia el e-commerce, que tenemos a mano los 40.000 productos que hay en e-commerce, ¿de acuerdo? Ese nuevo iPhone o esa nueva Play 5. Y, en mi opinión, más importante que tener todos los productos es tener todas las variables que componen ese producto. Pues mira, yo tengo a mano mi categoría eh, CrossFit, hemos dicho. Tengo también la etiqueta, no sé, nueva temporada. Yo creo que sí, estamos conectados en un prestasor de moda femenina. Y eh, son las etiquetas que tenemos, las categorías y la marca eh, Nike que hemos dicho. Prioridad, eh, valoración, precio, todo lo que queramos. ¿De acuerdo? En cuanto el usuario eh, realiza esta, esta acción, como hemos visto, se va a disparar y automáticamente entrará a ese segmento que habíamos creado. ¿vale? Entonces, bueno, igual que esto, podremos, como hemos visto, enviar emails, SMS, todo tipo de contenido web y de push. Y la clave para el e-commerce son estos nodos. Aquí daremos el caso de uso que queremos. Por ejemplo, cógeme lo último que ha estado viendo cada usuario o lo más vendido y en promoción de estas últimas semanas ¿no? y muéstraselo en la home al contacto. Si quiero que sea en la product page, sin ningún problema. ¿vale? Continuando, ya vemos para terminar las condiciones. Pues oye, quiero por ejemplo que me compruebes, pasada una semana, si al final Corti me acabó comprando no. Si me compro, fenomenal. Le vamos a enviar un SMS. Hola Corti, tu compra ha sido confirmada. Y si visitas nuestra web durante este mes, vas a ver una serie de ofertas y complementos a tu compra relacionados para ti, ¿vale? A modo de upselling o a lo largo del tiempo de reactivación de clientes, esto viene muy bien, ¿de acuerdo? Si Corti compra un patinete eléctrico, pues oye, verá ofertas en castos y rodilleras. Si Javi compra un móvil Huawei, pues verá ofertas en carcasas de ese móvil y en auriculares. Si no me compra Corti, no pasa nada, vamos a esperar, lo que queramos una hora, dos días, tres semanas... Vamos a obtener lo que se ha dejado sin de comprar Corti, también, por qué no, relacionados, si Corti, por ejemplo, se dejó, no lo sé, este móvil, le pedimos a Connective que obtenga este móvil, pero también estos otros relacionados automáticamente, ¿os dais cuenta? Y ambas cosas se las enviamos, por ejemplo, por email. Al final, esto se adapta a cada usuario porque obtiene lo que cada usuario se ha dejado y aquí relacionados a lo que se ha dejado ese contacto, ¿Vale? es muy similar podría ser muy similar ese correo a este año. por último y ya para terminar el comprobar valor me gusta muchísimo aquí nos permite conectar por este caminito no tirar solo a por un tipo de usuario compruébame no sé que es un hombre que tiene más de 50 años que me ha hecho más de 6 compras o que se registró no sé antes del, del cop no del estado ahora lo que queramos pues yo por ejemplo puedo decirle oye al venir a mi web compruébame que este usuario es anónimo y cuando se intente marchar, ¿vale? muéstrale un pop-up, como hemos visto antes, de, hey, ya te marchas, tenemos esta serie de productos para ti. Bueno. Entonces, bueno, como veis, aquí se puede crear todo tipo de monstruo, todo tipo de galaxia, he visto, de todo. Eh, pero lo que sí que recomendamos, o sea, esto lo ponéis en marcha nos da unos resultados espectaculares. Lo que sí que vemos, que recomendamos por pura comodidad y por, a la hora de ir viendo en tiempo real cómo funciona la estrategia, es orientaros por objetivo, ¿vale? Un workflow, un objetivo. Yo voy a crear un monstruo tremendo, pero en el que solo me dedico a meter o quitar de segmentos según visitan esto, proceden de esta campaña, eh, compran tanto, compran tan poco, abandonan y demás. Otro para recuperar capítulos, otro para captar leads, ¿no? Ahí, ahora ya pasaremos con Javi, pero es mucho más cómodo decir con tu equipo, oye, vamos a ver qué tal va la segmentación. Oye, ¿Estamos recuperando carritos? ¿Cómo van los de los anónimos? ¿Cómo van los de los conocidos? Será mucho más visual. ¿de Entonces, bueno, yo ya por mi parte, no sé, no estoy viendo nada. Corti, coméntame si hay algún tipo de preguntas si no, no habíamos no, hablado. No, por, por ahora todo muy bien. Eh, te, te voy a hacer una pregunta. Eh, tú has dicho esto de mejor orientarlo a workflows como más acotaditos, ¿no? más, más por caso de uso. ¿Luego hay alguna forma en la que pueda controlar eh, que no se me ejecuten demasiados workflows a la vez? Porque entiendo que que cada workflow puede, puede impactar a un mismo usuario. Eh, ¿Cómo controlamos eso, no? Que de repente nos saquemos 52 pop-ups al mismo usuario si da la casualidad que, que cumple todas las condiciones. Sí, eso es. Muy buena, muy buena pregunta. A ver, en teoría, como yo siempre digo, un Bien planteado todo y bien definidos los públicos y a quién replicar y a quién no y cuándo y demás, nunca se van a solapar, nunca chocarán. Pero en, esa, en ese caso, como dices, por ejemplo, oye, si ha abandonado un carrito muy grande y viene a mi web, recordárselo con pop-up. Y si, no sé, eh, eh, es un hombre y no sé, si es su cumpleaños, por ejemplo, eh, mostrarle otro pop-up. Eh, solo puede haber espacio para un pop-up nada más llegar a la web. Pues todos los workflows, aquí vemos todos los que hemos creado, van a estar dentro de un sistema de prioridades de acuerdo uh -huh. si en esos dos casos que te he puesto uno está en la posición 2 y otra en la 8 tú vas a ver simplemente el pop up que se, se lanza desde el workflow número 2 vale ¿De acuerdo? <ríe> ah, nunca chocan? ¿no? No, no no se podría <risa> Vale. y además un detalle, ¿vale? Es decir, a nivel de, de esos nodos, ¿de acuerdo? Que somos de mostrar el contenido, los pop-ups sobre todo, ¿no? El de estar visitando páginas, no estar viéndolos constantemente, etcétera. El propio nodo tiene limitaciones también, ¿vale? Para limitarlo, oye, dispárate disparate solo una única vez, disparate o desactivate, o sea, disparate y te desactivas para siempre o un determinado periodo de tiempo. Es decir, que puedes ir jugando, ¿vale? Además de las prioridades que, que ha comentado Manu, pues lógicamente también a nivel de, de nodo, ¿vale? También puedes controlarlo, ¿vale? Y... Si entramos más a detalle, pues a nivel de segmentos también lo puedes eh, controlar o, bueno, puedes llegar a, a niveles o, o a detalles bastante bastante importantes, ¿vale? Pero es totalmente no, no. controlado, vamos, que no te vas a encontrar el mismo pop-up constantemente, tal, tal, si lo configuras mal, obviamente sí, ¿verdad? Claro. Pero pues, tienes la, Pero bueno, las herramientas te... como está saliendo ahí. Eso Ahora es, que, que tienes herramientas para controlar. Eh, nos, nos pregunta también por aquí Carlos Pereira por el, por el chat. Dice que es, supone que esta herramienta da buenos resultados en tiendas con muchas visitas, pero ¿qué ocurre con las tiendas más modestas? ¿Es, es rentable? Y yo, yo lo alargaría. ¿A partir de qué volumen de, de tráfico tiene sentido utilizar una herramienta como Connective? Vale. No, Manu, yo... Eh, te iba a decir, ¿atacas tú o ataco yo? Sí, a ver, pues depende si ten en cuenta o hay que tener en cuenta que Connective te ayuda en todas en cada una de las fases en las que te encuentres vale desde, ese, desde cuando estás empezando que estás captando de acuerdo con esas campañas etcétera vale pues él te va a ayudar también a segmentar te va a ayudar también a personalizar e intentar es un ejemplo que lo vamos a ver ahora en diferenciar si te viene de un determinado medio digamos o si estás haciendo campañas pay media pues lógicamente si las tienes etiquetadas y demás vas a poder segmentar etcétera no y vas a poder intentar lógicamente pues capturar ese lead para tú posteriormente con campañas en Connected también tirar y, y, e intentar impactarle. ¿A partir de qué volumen? A ver, es obvio, es decir, cuanto más volumen, más rápido aprendemos, más rápido, digamos, pues vas a poder poner la máquina en marcha, digamos, a, a 100%, ¿no? O sea, que hay un periodo ahí en el cual vas a tener que estar captando. Pues depende, depende también del vertical, ¿vale? Porque no es lo mismo un retailer que, yo que sé, que un B2B que acaba en es complicado. ¿vale? No eh, que, sí. Carlos, no ayudar, mira, ¿vale? por, por ponerte el ejemplo, Carlos, salvo que haya cambiado de negocio, estaba metido en electrónica, ¿vale? No sé si te sí. ayudo para, para acotar. <risa> Depende, pero bueno, a partir de, no sé, unas 20, 25 mil usuarios, únicos mes, cosas de este vale. estilo, así. Ahí, para Genial. Ahí. ¿Vale? No es... sé si me quiere añadir algo más, pero es más o menos, ¿no? Oh, pero claro. que también es... ¿no? Sí, sí mano. Dale dale Javi. Dale dale. No que no es tan solo eso a nivel de volumen vale, sino que te puede ayudar lógicamente desde minuto cero a a a, interlógicamente a, o a, a segmentar y a personalizar sobre todo. Hmm. Ahí, yo eso lo tengo claro, al final siempre puede ir a objetivos. Lo bueno de esta pregunta es, es un poco como gente como, como Carlos, que, que a lo mejor dices, oye, quiero ajustar mi presupuesto, pues tener el límite. No. Lo, que, lo que habéis dicho, ¿no? Que tienes menos visitas, pero tienes una necesidad de crecimiento y de optimizar todo lo que estás haciendo, pues al final, pues le vas a, bueno, como vas a hacer una inversión en captación, eh, con, con Connective vas a optimizar un poquito mejor claro. la parte de, de conversión, por lo tanto vas a rentabilizar más la inversión que estás haciendo. Eso es, eh, eso es justo, ¿vale? Justo. Nos, nos preguntaba por aquí también Juan Antonio, dice, pregunta del millón, podemos utilizar, esto, esto, fijaos aquí, Juan Antonio, es un tricky, ¿eh? me gusta la pregunta, ¿podemos usar Connective como herramienta de envío de newsletters? Dice, no solo de emails automatizados, sino para mandar una comunicación a todos mis usuarios, por ejemplo, o a un pues semestre Sí, sin ningún problema. Además, es uno de esos siete cortis que decía que ya venían preparados, ¿no? El, el, a mi audiencia sí que decimos a los que tienen email porque es lo que voy a enviar. Aquí siempre decimos a quién, nos dirigimos en toda la estrategia. Por ejemplo, si vais a captar leads, pues oye, a un anónimo, si ya tenemos captado al conocido. O, por ejemplo, a un segmento, el que hemos creado. Pues a toda mi lista le hacemos llegar ese email. Lo que siempre animamos, lógicamente, es aprovechar todo el valor que te permite Connective de crear ese, ese caso previo, ese de filtrar y de poder continuar siempre lo que lo que he dicho al principio yo no me quedo en el envío sino por ejemplo le digo oye le ha hecho caso porque muchos no le hacen y si yo quiero por ejemplo si le he ha hecho genial, me meto en el segmento responden a email y solo ellos la semana que viene recibirán una nuevo pero si no y yo quiero que vea esa comunicación al final el editor es exactamente igual y se ve igual la información de un pop-up que de un email no pues oye no, no pasa nada. Si no le hace caso al correo, cuando venga a mi web, incluso si yo le ofrecí productos, obtengo esos productos y se los recuerdo sin ningún problema con un pop-up. Y si no mmm, compra, por ejemplo, pues atacamos, por ejemplo, con el canal Push, que es muy interesante siempre y cuando se filtra y se segmenta bien. Este, Juan Antonio, es el, el poder que llamamos de la omnicanalidad, ¿no? El no tener distintas islas, sino un continente que convive eh, de una manera en total armonía, ¿no? En coherencia y un mismo usuario pasar de un email sin ningún problema al terreno web o al canal push. Oye, Pero, hola. Podemos hacer un, un, un envío. Me, me, me flipa como Manuel eh, se dice, ¿quieres enviar un email? Y monta un workflow, diciendo, recupere los que no han abierto y les meto la push, o sea que, que es muy potente. Eh, leo por aquí, porque en el chat, para los que nos estéis viendo en vídeo posteriormente, Álvaro Cerpa eh, comenta la pregunta de Carlos que se rentabiliza pronto, que con la tarifa básica y al cobrar por acciones puedes implementar rápidamente para mejorar la tasa de conversión, y que ello lo tiene implementado en varios clientes pequeños y se rentabiliza bastante rápido. Vale, o sea que corrobora, a lo mejor Álvaro, lo, lo, lo están pagando los chicos de Conetis pero vamos a suponer que no. <risa> viene guay todo este feedback. Por, por eso, para vale. casos como Carlos, que se parte en el, como digo yo, la espalda en el día a día del e-commerce, que sepan que esto se sí. puede restaurar. Sí, sí. Y además, de verdad, vamos, que por los planes que hay, empiezas desde 39 euros para hacia, hacia arriba. O sea. No ser, Mira, totalmente. os voy a hacer otra, otra pregunta. Ah, bueno, me la, me la han quitado. Porque eh, hablan de, de conexiones, pero bueno, te, la hago. Eh, conexiones con CRMs, ¿con qué CRMs os conectáis? A ver, sí. eh, nosotros directamente. Bueno. Dale, dale, yo voy a decir que con cualquiera, o sea, al final Connective permite sí, recibir datos. Si en, desde el otro lado se permite ese envío o al menos esa recepción de datos, bienvenido es en Connect. Sí. Es más, eh, nosotros, es decir, eh, de entrada, es decir, básico, es decir, de entrada con base, es decir, nosotros con lo que nos implementamos de forma predeterminada, sencilla, etcétera, son con las plataformas principales de e-commerce. Presta, Magento, Shopify, WooCommerce. Todo no. lo que sean CRM, que es para recibir información o, o desde y enviarla, vale prácticamente a cualquiera. Disponemos de API, tenemos eventos personalizados, incluso, pues yo que sé, tú imagínate, se puede, ¿eh? que quieres, yo que Tienes una tienes campaña de Facebook Leads, ¿vale? Y quieres sincronizarlo con Connective, ¿vale? Pues con Zapier, lógicamente, ¿vale? Se puede eh, configurar también. Con, con un zap es rápido. Vale. vale. Pero, en el, ca el caso es, decía es Enrique, de Enrique, mola. Eh, es que es muy potente además eso, porque así, así tienes visión de, de cosas que pueden en una tienda física incluso. Eh, Comentaba Enrique el caso sí, sí. de Zoho, CRM y, y Salesforce, que los tenéis por ahí abajo. O sea que con esos hay, hay conector directo. Hay algo ya. Hay sí, tengo, sin ningún no problema. Policía, Esto, no ¿vale? sí que Esto no viene preestablecido. Pre lo hicimos nosotros, al final es una cuenta de pruebas durante demos, durante reuniones y claro. pruebas. Todo lo he creado yo, pero sí, sin ningún problema. Yo me quiero conectar con mis selfies para recibir altas en tienda física, por ejemplo, y quejas. Eso además, todo se va a registrar. Yo registro ya cualquier nueva alta en mi base de connectividad. Pero también algo muy interesante era lo que veíamos antes de, haber ver, el monstruo, de poder eh, generar también acciones a partir de esas conexiones con terceros. Aquí lo vemos todo, ¿os dais cuenta? Entonces, está muy bien, como decía Javi, por ejemplo, para conectar con tienda física. Oye, al, al quejarse, vale, pues vamos a emprender acciones. Lo metemos, por ejemplo, en el segmento quejicas, eh, le vamos a enviar un email, pidiéndole disculpas, preguntándole los motivos, ofreciéndole información e invitándole a ir a la web para que cuando vaya a la web, pues vea pues, unas disculpas, algún tipo de descuento, algún tipo de pop-up eh, con valor no y con cariño para este tipo de usuario. Entonces, es eso. Te permite sí. también jugar con cualquier, con cualquier tercero. Mola. Bueno, y, y ya nos preguntaba, Enric. Que... Dale, dale, Javi. Nada, no, no, eh, lo, lo que estaba comentando, Manu, sobre todo también hay clientes que tienen 20 o 30 puntos de venta, ¿Vale? Sí. Y lo que hacen, lógicamente, a través de ahí es alimentar. Y ya tienes ahí el offline que tienes, que te están comprando, les pides el correo, cualquier historia, ¿de acuerdo? Y al final tienes todo, digamos, estás conectando todo, digamos, entre comillas, customer journey, ¿de acuerdo? La única navidad de ese contacto, tanto en el off como en el on. Y además te permite dirigir las campañas. claro o sea, es, es muy potente. Es que ahí hay cosas muy chulas. A mí me están corriendo locuras conectando esas dos cosas. O sea, que hay imaginación al poder. Y, y Enric lanza otra que me parece súper guay la pregunta que dice, oye, ¿podemos utilizar Connective como CRM? Porque ostras, que, es que con lo que hacéis el límite el, el queda muy difuso. Claro, es que ahí es donde está, o sea, es una de las ventajas también que tiene Conectiv, ¿vale? Si nosotros, imaginaos, nosotros que creamos esos nodos, tienes ahí esas acciones, disparadores y demás, ¿no? Pero por cada integración que hagas, ¿de acuerdo? Se crea un nodo para esa integración con las condiciones y con todo. Con lo cual puedes llegar a hacer auténticas locuras, ¿vale? O sea, que puedes llegar a niveles de implementaciones con terceros brutales. Utilizarlo como un CRM también lo podrías utilizar, lógicamente estamos segmentando constantemente y además incluso que hay clientes que con los eventos personalizados lo que ocurre en su back, es decir, no estamos recogiéndolo en el front, es decir, en la, en la tienda, sino en su back, problemas con pedidos, etcétera y todo esto, envían esos eventos personalizados a Connecticut y lanzan acciones, sí. ¿Vale? Y con lo cual tú puedes controlarlo también, ¿vale? Pero lógicamente tú estás aquí segmentando y demás realmente nosotros es lo rollo este, ¿no? Somos un CBP realmente, ¿no? Estamos recogiendo todos los datos del cliente y tú posteriormente lo que vas a hacer o lo que puedes hacer con Connective es distribuirla. La puedes enviar a Facebook, por ejemplo, eh, puedes enviarla a, a, a las campañas de Customer Match si quieres en Google ¿vale? y puedes recibirlos también, lógicamente, claro. ¿vale? Pero que ese es un poco el, el tema, ¿no? En cómo recogemos toda esa información y, y puedes, modular, puedes jugar con ella realmente. A mí, a mí hay una cosa po también por, y esto es opinión mía, y es que eh, hay muchos e-commerce que tienen implantados CRMs complicados que, a los que no les sacan partido porque no hacen nada con, con ellos, ¿no? Entonces, mucho mejor tener una herramienta como Connective donde estés actuando con los datos y estés respondiendo en tiempo real y haciendo cosas que generen ventas, aunque a lo mejor la, la visión okay. del cliente no sea como la de un CRM, pero ya digo, mucho mejor eso que no tener un CRM con una implementación. Yo lo he visto mucho con, pues, por, por, por decir algo, ¿no? Con Salesforce y todos estos, que me hago la, claro. la integración, monto el pifosteo, pero es que luego lo único que hago es mandar una newsletter a toda mi base de datos. Que, hace, pues, oye, pues si vas a hacer gracias. eso, quédate con Connective o, o, o algo del estilo y déjate la complejidad que tiene un CRM potente y ya está. Sí, sí, sí. Y además puedes llegar, si os ponemos a, a, a comparar un poco, ¿vale? La mayoría de las acciones, o sea, hay muchas acciones que son on-site. ¿Vale? que tú con Salesforce en muchas ocasiones no vas a poder llegar y con nosotros sí que llegas, por ejemplo ¿Vale? es decir, que puedes, tienes niveles que, que, que digamos que hay ciertos aspectos que, que bueno, que si te pones a, a comparar, pues tenemos cierta ventaja para esos e-commerce ¿vale? claro. en cuanto al tiempo real, es en tiempo real tú puedes, hacer, puedes actuar en tiempo real, cuando esté ocurriendo yo estoy impactando, mostrándole un pop-up un inline, o sea un banner, pero no un banner de productos por ejemplo, sino un mensaje no cosas de ese estilo, no en función de me entra, o sea, nos, nos entra un, un cliente que es recurrente, que ha comprado 20 veces y está viendo un producto. Pues en ese momento le vamos a mostrar un banner con un mensajito diciéndole, oye, tal, con su nombre, bla, bla. O sea, que puedes llegar a niveles súper, súper interesantes. Al final es personalizado. Eso sí, es. Máximo posible. Oye, pues os dejo seguir porque Javi nos traía unos casitos, pero lo, una de las cosas que comentamos es, es cómo aplicar, cómo hacer flujos, ¿no? Queremos vale. ver workflows eh, chulos que sí. tiene Connective como ejemplo para que nos sirva de inspiración, para que podáis seguir creciendo vuestras tiendas online o negocios de cualquier sí. tipo. Vale, pues, si quieres, voy a compartir yo ahora, ¿vale? Vamos a ver algunos vale. casos de uso, ¿vale? Intentado que no sean muy complejos para que no nos vaya todo, ¿vale? Pero un momentito, por fa, venga. Sí, Cuando tranqui. Viendo a mi pantalla. Me lo invitado, mismo, ¿no? ¿eh? a los que nos, mira, ya la estamos viendo y los que estáis viendo en directo, cualquier preguntita, aprovechad lo mismo. Cualquier workflow que nos no, es. que enseñe por aquí, Javi, cualquier duda nos decís. Eso es, eso es. Entonces, pues bueno, aquí hay unos ejemplos, pues, os podría poner 200, ¿vale? Pero vamos a ir a, a casos que son sencillos de, de, de entender y por lo menos ver desde dónde podéis partir y hasta dónde podéis llegar, ¿vale? Empezamos con el típico, ¿no? Con el tema del, de un carrito abandonado, ¿no? Un funnel muy sencillito, ¿vale? Vamos a, a verlo en detalle. En el cual, bueno, a todos nuestros contactos, cuando abandonan un carrito, que podemos establecer el tiempo, ¿vale? que depende un poco de, de la estrategia, pues, bueno, le enviamos un email primero con un recordatorio, ¿vale? Solo con esos productos. Es decir, yo ahí, ahí entro un poco a, a mi punto de vista, ¿vale? Yo soy de los, que, de, de los que a nivel de carrito abandonado, yo quiero que compres los productos que has abandonado. No quiero marearte, no quiero enviarte relacionado, no quiero nada. O sea, yo quiero que compres, ¿vale? Entonces, nada, te envío primero un email record, recordándote esos productos, ¿vale? Me espero seis horas, ¿vale? Y compruebo si has comprado en estas últimas seis horas. Si no has comprado, te vuelvo a enviar otro correo en este tema, generándote un poquito de urgencia, ¿vale? Y otra vez me vuelvo a esperar 12 horas, un poquito más, volvemos a comprobar si ha he hecho compra y si no ha he hecho compra ya le envío un SMS, por ejemplo, ¿vale? Un poquito más, eh, más directo, con más penetración, lógicamente, ¿vale? Pero tener en cuenta que esto, en cualquier nodo, ¿vale? Podemos realizar cualquier tipo de comprobación, ¿vale? Es decir, podemos, por ejemplo, cuando le enviamos ese email, como decía Manu, ¿vale? Pues podemos realizar cualquier tipo de comprobación con, con condiciones, ¿no? Si lo ha abierto, por ejemplo, ¿vale? Es decir, que se puede ir, digamos, complementando, vitaminando muchísimo más, ¿vale? Todo, todo el flujo, ¿vale? Este sería un funnel súper sencillito y suele funcionar, ¿vale? No estás limitándote a un solo envío, ¿vale? Si no son tres y además viendo la casuística o el contexto de ese, de ese cliente, ¿vale? Eso es muy importante. Eh, otro caso de uso muy interesante es cuando disparamos un carrito, pero ya no cualquier carrito, ¿vale? Sino en función un poco de tus reglas de negocio. Porque igual yo, los carritos de 50 euros no me interesa intentar re recuperarlo porque al final entre envío y demás, yo qué sé, tus márgenes son mínimos, oye, mira, pues no me interesa, ¿vale? Pues puedes jugar también con ese filtro, ¿no? Aquí, en el nodo al abandonar carrito, tú puedes indicarle... Pues el precio total, ¿vale? De ese carrito a partir de un determinado precio. O incluso también, está muy guay, es añades un filtro. Perdona, ahí, perdona, se me ha ido. Aquí. Podemos indicarle aquí que los productos del carrito en el que estamos, pues contenga, por ejemplo, un producto de una determinada categoría, ¿vale? O de una determinada marca, o el precio unitario sea X, o el nombre, o el aire. No sé, te permite, digamos, realmente ajustar muy mucho, ¿vale? Esas reglas de negocio que tú puedas tener a la realidad, ¿no? A, a lo que es a intentar recuperar ese carrito, ¿vale? Entonces, eso es algo que es súper interesante y que con Ponectiv es súper, súper sencillo el, el llevarlo a cabo. ¿Vale? Mola. Aquí, aquí eh, como, como tips, súper consejos con esto que ha dicho Javi, que es súper potente. Eh, yo siempre digo, recordar eh, con los emails de recuperación de carrito, por ejemplo, la política de gastos de envío gratuito. Es decir, si, si, me, si yo sé que doy gastos de envío gratis a partir de 60 euros, pues, segmentar ese email de forma que si el valor del carrito es por encima de 60, el, tu asunto va a ser compra en las próximas 24 horas y te ver, regalo claro. los gastos de envío. ¿vale? Juegas un sí, poco sí. Con, con urgencia y consigues maximizar la conversión. Eso y ma, y me ha molado lo de las condiciones en el carrito, porque oye, pa, podemos tener una que a lo mejor aquí me estoy columpiando, Javi, pero podemos tener una condición que sea eh, para la primera compra, es decir, si yo te envío un carrito, un email de recuperación de carrito, sea distinto si no he comprado que si he comprado y sí, anteriormente. Claro, pues tú antes de enviar el carrito, lo que haces es comprueba si he hecho compra, vale. vale, pero una compra en el digamos eh, en algún momento, en algún momento, ¿vale? guay, eso es, vale, y si es que no. Pues le, le envías y es eh, rollo nuevo, ¿no? Ya te claro. trabajas mucho más el copy, etcétera, ¿va? ¿vale? Más que otro. Eso es súper potente porque, por ejemplo, una cosa que funciona en los emails de recuperación de garritos meter un cupón de descuento, pero el problema es que acostumbras a la gente al cupón de descuento. Es decir, con, con esta segmentación ya dices, oye, si no me has comprado, te incito a esa primera compra, pero si ya me has comprado, no te voy a decir, eh, no te va a pasar un cupón para que no te acostumbres. Exacto. O sea, que aquí mola, mola Justo. mucho. Justo, ¿vale? Porque es que al final es eso. Eh, muchas veces a la primera de cambio estamos enviando un email con un cupón y yo, siempre bajo mi punto de vista, eso es un error, eso es un tiro en tu pie, o sea, es, es un poco absurdo, ¿vale? Otra cosa es que llegues ya y, y tú puedas y digas, mira, el tercero ya la desesperada mira, te envío un recordatorio, tu urgencia y el tercero ya, tío, ahí voy, toma, un cupón, quiero que compres sí o sí, etcétera, pero bueno. Yo qué sé, en cuanto al tema de estrategias y, y demás, es interesante, pues eso, no ser muy creativo, sobre todo, ¿vale? Y lógicamente, no a la primera de cambio, oye, pues está dando cupones porque es lo que tú dices, al es final que no se acostumbran. Aunque tú puedes pues, controlarlo, aquí puedes controlarlo en Connecticut también, es decir, tú puedes abandonarme el carrito y te envío un solo cupón y vuelves a abandonar 40 carritos más y no te voy a enviar. nada. ya no te... Eso es lo que mola. Es decir, vale. te, te, te hago una, te incito a la primera, porque muchas veces sí que tengo un objetivo de convertir un usuario, que al final es un lead en cliente, oye, tiene una experiencia, Eso pero es. ya una vez que te he vendido una vez, a partir de ahí no vas a Se recibir acabó. ningún cupón. Eso es, ¿vale? ya después sí que puedes jugar. decir Oye, mira, un cliente que me ha comprado eh, en los últimos seis meses, o me ha comprado, perdón, hace seis meses, y no me ha comprado o no me ha visitado durante los últimos meses, pues igual sí que le envías también, un poco para reactivarlos, ¿no? O sea. Es un poco, sobre todo, muy importante y en esto creo que estás de acuerdo, es tener una estrategia. Tú eso puedes es. tener la mejor herramienta del mundo que te permite hacer todo lo que tú quieras, que si detrás no tienes una estrategia pues lo vas a tener complicado. eso ¿no? es Eso es básico. Lo lo bueno es que con esto pintas la estrategia, es decir, al final que, es. que tienes una estrategia de recuperación de garrito y no te tienes que complicar mucho la vida para ejecutarla, la pintas y encima te, te sirve como para tangibilizarla y, y luego la ejecutas y ya está, está, es. mola mucho. Eso es, ¿vale? Sobre todo eso, que es que es muy lógica también, ¿vale? Date cuenta que todo es, es el flujo y vas comprobando, compro si es que sí sigo, si es que no, o sea, que es, es, es muy lógico todo, ¿vale? Después tenemos aquí otra, ¿vale? Que digamos que es el, el abandono de navegación, ¿vale? Que lo que hace básicamente este workflow es, es también muy sencillito. Es decir, cuando se visita un producto nos esperamos un día, ¿vale? Comprobamos, bueno, aquí como vamos a enviarle un mail, ¿vale? Vamos a comprobar que está inscrito en newsletter, etcétera, ¿vale? Pero lo que hacemos es, oye, me visita, me espero un día. Y ahora hago estas comprobaciones en el periodo de tiempo que me he esperado, ¿vale? Es decir, aquí estamos ahora. Oye, ha, ha hecho una compra... En el, en el periodo que nos hemos esperado, no. ¿Ha abandonado el carrito? No. Entonces, lo que hacemos, como ha estado navegando, pero no ha realizado ni ha añadido a carrito ningún producto, ni ha comprado nada, ¿vale? Pues lo que haremos es enviarle un correo, ¿vale? Porque obtenemos aquí los productos que ha visitado, recomendados, y le enviamos un correo diciéndole, oye, lo típico de Amazon, es decir, que tú vas navegando, no haces nada, y lo pasa que esta gente es mucho más rápido y tal, ¿no? Pero que tú puedes, a ver, se puede configurar, ¿vale? Aquí he puesto un día, como un ejemplo, como puede ser media hora, da igual. Entonces, lo que haces es, oye, no ha realizado ninguna acción clara, eh, siempre enfocado a transacción, etcétera, pero bueno, te envío un recordatorio con esos productos y unos recomendados, ¿vale? Este tipo de correo, ¿vale? La tasa de apertura supera a la de una newsletter, ¿vale? Pero cuando digo newsletter, ya segmentando y todo, ¿vale? No. Las tasas de, de apertura son bastante más superiores, ¿vale? No llega tanto a la hora de, de convertir un carrito, lógicamente, pero que es súper interesante, ¿vale? El, el tenerlo ahí pero, es una forma de, bueno, de intentar o eh, reactivar un poco ese interés pues eh, al, al contacto. La espera siempre va a depender, como he comentado antes con lo que han preguntado, del volumen, etcétera, del vertical en el que estés, del sector en el que estés. Digo, si es un súper competitivo no vas a esperarte un día, por ejemplo, ¿no? Y que, o sea, quieres que sea mucho antes, porque cuanto menos tiempo transcurra desde que ha, digamos, ha dejado de interactuar con mi e-commerce hasta que yo digamos, vuelva a impactarle, cuanto menos tiempo pase, de una manera lógica, con un poco de sentido común, pues, más probabilidades, pues, lógicamente de que de, de, claro. que, de conseguir el objetivo, ¿no? Aquí tenéis, eh, podría comprobar, por ejemplo, y enviárselo solo eh, si, si no le he enviado ningún tipo de email en los últimos 20 días, por ejemplo. Sí, aquí puedes, por ejemplo, en las condiciones, ¿vale? Puedes decir, ha recibido email, ¿vale? Y tú aquí en la configuración, puedes decir, cualquier email es mayor que cero, es mayor que tal, ah, incluso fechas prefijadas o en el último intervalo de tiempo. Claro. Vale. Oye, pues, pues esto es muy guay porque la, el, el típico este retargeting de, de visita. Yo, yo al final siempre pienso que es, es un email que si no tiene restricciones es muy agresivo. Pero, pero claro, si tú no has interactuado conmigo mucho tiempo porque pues yo sé, no abandona carrito en un mes, no ha cedido en tu tienda y hago una visita y no, y no, no hago Sara, ese abandono de carrito, eh, es una forma de traerlo, pero que no es agresiva porque es, es. es un email que realmente se va a enviar relativamente poco comparado con el potencial que tiene el retargeting mola mucho. Eso es, ¿vale? Aquí simplemente compruebas que no haya recibido en los últimos 20 días, es decir, que no se cumpla esta condición de que es mayor de uno, de mayor que cero en los últimos 20 días y si es que no le envío el correo. Si es que sí, no va a enviar nada, ¿vale? O sea, daos cuenta cómo podéis limitar ese comportamiento, ¿vale? Tanto siempre tenemos aquí el nodo condición, tenemos algunos aquí que son súper interesantes, pero como ha dicho Manu, para mí este, el comprobar valor, por ejemplo, es lo más, ¿vale? Porque te permite comprobar cualquier valor de cualquier nodo de los anteriores, ¿vale? Es súper potente, ¿vale? Este funciona, pues eso, bastante bien. Después tenemos otro que a mí me gusta muchísimo también, por ejemplo, el fulfillment, ¿vale? El relleno, ¿vale? El de relleno. Que esté básicamente aquí, lo más importante es la estructura que tengas en el catálogo, ¿vale? Cómo tienes etiquetado los productos, por ejemplo, ¿vale? Se puede hacer de muchísimas formas, pero ¿cómo tienes etiquetado? Pues lo típico, ¿no? El típico producto que tú sabes que pf, la vida media pueden ser de 20 25 días, algún tipo de proteínas, cualquier historia, ¿no? Pues lo que haríamos o lo que se hace es, oye, al comprar, lo que hacemos, ¿vale? Es obtenemos el último carrito que ha comprado, ¿vale? Es decir, que es, que es el mismo, digamos, ¿vale? Es, es por un tema que no podemos coger aquí directamente los datos de la compra, pero bueno, al comprar cojo el último carrito comprado, que es el mismo. Y lo que hacemos aquí, ¿vale? Es obtener productos, ¿vale? Que tengan la etiqueta, que en, en nuestro catálogo, 30 días o 30B, ¿vale? Entonces lo que hace el sistema es, oye, obtenme los productos del último carrito, es decir, de la última compra, que tengan esa etiqueta, ¿vale? Y lo que hacemos es, nos esperamos 30 días. ¿vale? y le enviamos un email con ese producto o con los productos que tenga dentro vale es decir yo puedo comprar seis productos y de esos seis productos solo hay dos vale que cumplen esa condición y yo no quiero enviar un email con toda la, la última compra solo quiero enviarle con esos dos productos que tienen esa etiqueta vale pues lógicamente tengo que hacer un filtro que sería aquí comprobamos el tamaño del listado y si se cumple me espero y le envío un correo con esos productos vale sí, para piensos de comida por ese ejemplo tipo de... Por ejemplo, bueno. sobre todo farmacia, lo que has comentado, el tema de piensos, o sea, todo lo que esté muy, muy marcado, ¿vale? El, el ciclo, digamos, de, de ese producto con el, o de uso, pues es, es muy útil también, ¿no? Porque a ver, si, a ver aquí he puesto 30 días, pero por ejemplo, si es de 30, pues pondrías 20, ¿vale? ¿vale? 10 días antes o 5 días antes le envíes el correo con el recordatorio. ¿Que no echa cuenta? Le puedes enviar la push. Es decir, tú aquí puedes enviar email, puedes lógicamente comprobar, si lo ha abierto, ¿vale? Y si no lo abre, pues lo que haces, lógicamente, le puedes enviar, por ejemplo, una push, ¿vale? Le podemos enviar una push directamente, ¿vale? Hola. Si no abre, le envías push o SMS o a lo mejor incluso, pues, eso, ¿no? Que vuelve a entrar a la web, no se ha dado cuenta, pues, nada, pues, entonces, me voy a un disparador, al visitar página, le muestro, yo qué sé, un pop-up o en un inline o, o, o una barra, un, un, una florimbar bar abajo diciéndole, oye, te encuentras se te va a agotar. El producto y todo, o sea, es un poco, súper potente el nivel sí, de personalización que puedes llegar a, a tener con la herramienta, ¿vale? Ojo, esto está muy chulo. Por ejemplo, a mí, yo una cosa que vi hace tiempo, me hicieron en una tienda de flores, que le compró las flores a, a mi madre por el Día de la Madre. Y el año siguiente, unos días antes del Día de la Madre, me mandaron un email. Y, y, y no solo acabas comprándole, sino que te salvan el culo. Claro. Porque el riesgo de que se te olvidara. entonces, claro, luego. Claro, claro. Es que eso está muy guay porque o, o, o ten en cuenta que en Connecti tenemos multitud de datos. De la compra tenemos la fecha de compra, con lo cual también a partir de esa fecha de compra, Tú puedes esperarte, concretamente. Puedes aguantar, por ejemplo, un año y cuando, o sea, un año, 362 días y cuando falte, pues, esos dos días envíes un correo, dices, oye, mira, tu primera compra fue hace un año, la primera, o sea, rollo aniversario de la primera compra. Cosas de ese estilo, ¿no? Y al final es un poco, pues, eso, echarle imaginación con todos los datos que tenemos y con el objetivo en mente de, de, de esa experiencia del cliente y de la personalización, ¿vale? Pero en todo. A ver, porque muchas veces nos quedamos únicamente cuando compran, ¿vale? sí. Mi objetivo era que las que compren. Ah, vale, guay. No, no tu objetivo es que compre, ok, ya ese es el, el paso uno, pero tienes otro paso más importante que es la fidelización y la recurrencia, ¿vale? que es mucho más importante, siempre bajo mi punto de vista, eh, que únicamente esa captación o, o esa venta. Digamos, esa recurrencia al final es lo que realmente te va a dar rentabilidad. ¿vale? Claro. Entonces, con esto, con, esto, con Connective te va a permitir hacer prácticamente cualquier tipo de estrategia y de forma automatizada, lógicamente. ¿vale? Al mola. principio, para ponerlo en marcha, pues, joder, pues es como todo, es la estrategia, tienes que plasmarla, pero una vez que la has plasmado, Después estar revisando, ir mejorando y iterar sobre todo, sobre los diferentes flujos, ostras, ¿vale? Y entonces te va a permitir, pues eso, ¿no? Estrategias mucho más completas, ¿vale? Claro. A nivel de... Os voy a hacer una preguntita que nos hace por aquí Enrique Sabate y nos dice, oye, a nivel de mobile, ¿cómo se adaptan los pop-ups? ¿Podemos ver algún ejemplo? ¿Se diseñan directamente en Connective? Se diseñan en Connective, ¿vale? Y tú puedes controlar, por ejemplo, voy a hacerlo sobre la marcha, ¿vale? Para que lo veáis. ¿vale? Es decir, son responsive, ¿vale? Pero obviamente, aún siendo responsive, tú mmm, te haces un popada con la imagen, texto y tal, ¿vale? En mobile, inviable. Es decir, ya se te queda muy, muy tocho, es, eh, desde el punto de experiencia de, de, de usuario, pues es, es, es complicado, ¿no? Pero bueno, tú puedes controlar en Connective, por ejemplo, que cuando se visita una página, ¿vale? Y el nodo comprobar valor, me vengo para acá, ¿Vale? Y voy a comprobar si el que está visitando esta página está mobile o en desktop. Y en función de lo que sea, yo le voy a mostrar un pop-up u otro. ¿vale? Ajustas directamente esa experiencia, ¿no? Nosotros, pues aquí lo contacto, al visitar página, tenemos aquí esta condición que es móvil. Vamos para acá, me lo vengo para acá y le digo si es móvil, ¿vale? Si móvil es igual así, ¿vale? Actualizo, pues bueno, pues le envío, le muestro un determinado contenido, ¿vale? Si es que sí, pues lógicamente, eh, un pop-up un poquito más más ajustado, etcétera, y si no, es que es de esto, ¿vale? Pues le muestras este otro contenido, ¿vale? Puedes jugar, ¿vale? A nivel, pues eso, a nivel tanto de segmentación incluso, podemos llegar incluso a jugar con, segundito, yo os lo digo rápidamente, con el Lucer Agent. ¿Vale? Uh -huh. Es decir, podemos detectar el, el, el user agent y a partir de ahí tú jugar también por el rollo de sistema operativo cualquier historia de estas, ¿vale? También es posible hacerlo, ¿vale? Digamos, todos estos datos son los que estamos recogiendo, ¿vale? En este disparador al visitar página. La IP, papá, todo esto. ¿vale? Entonces, puedes jugar con ello. ¿Vale? Puedes, en función del dispositivo, mostrar el, el contenido. Es responsive, ¿vale? Es un, es un constructor súper amigable, sencillo. Como otros tantos, un segundito, voy a crear un nuevo contenido web. Vámonos a un pop-up, por ejemplo. Este, ¿vale? Nada, tienes los diferentes bloques, ¿vale? La disposición, los básicos. Aquí, si queremos mostrar productos, pues lógicamente es un bloque dinámico con sus variables, etcétera. Formularios también. En el pop-up, lógicamente, podemos montar rápidamente. ¿Vale? Es, es súper sencillo. Nada, directamente un campo email. Un checkbox, obviamente, para la RGPD que puedes configurar. Y lógicamente un, bo un botón enviar. Y lógicamente, y además también el formulario, pues tú puedes indicarle, ¿vale? Que cuando se envíe este formulario, el campo es obligatorio, etcétera, que lo suscriba a la newsletter o no, ¿vale? O sea, que está todo, digamos, bastante, eh, entre comillas, ¿vale? Controlado para que sea muy sencillo, ¿vale? El poder llevar a cabo ese tipo de, de acciones, ¿vale? Tanto por dispositivo como el, el objetivo en un pop-up, mostrar un formulario, etcétera, ¿vale? Eh, algo que quería mostrar también, que creo que ya lo hemos hablado antes, pero es el tema de la personalización post-click, ¿vale? Nos estamos dejando mucha pasta con Facebook Ads, nos estamos dejando mucha pasta Google Shopping, Google Ads, Criteo, Red, todo, ¿vale? Pues, lógicamente, tenemos que intentar, sea como sea, conseguir ese lead, ¿vale? Entonces, pues, bueno, pues, con Connected y si has hecho el trabajo, lógicamente, etiquetar las campañas guay, ¿vale? En, en, los diferentes, en las diferentes plataformas, pues, también, ¿vale? Al visitar página y comprobando valor, podemos segmentar a los clientes, por ejemplo, a los a los contactos, ¿vale? Al visitar página, si contiene un determinado parámetro, he puesto aquí GCLID, que es el típico de Google Ads, ¿vale? Pero tú puedes personalizar esas URLs, ¿vale? Tanto en Cliteo, AdRoll, etcétera, pues, bueno, pues coges aquí, le metes el, el parámetro y es una condición. Si se cumple, pues, nada, lo meto en un segmento, por ejemplo, para continuar dándole el abrazo un poco, porque ya que me está costando pasta el que venga y demás... Y ya pues puedes jugar, ¿vale? Puedes enviarle un contenido web, puede ser un poco con un formulario, puede ser un inline también con algún tipo de mensaje, pues eso, con alguna contraprestación potente. O sea, pasas a ser proactivo, ¿vale? Es decir, no eres el que estoy aquí, tengo mis campañas, estoy esperándome, ¿no? Me creo 40 landings, ¿vale? Ok, te creas 40 landings, lo que tú quieras, ¿vale? Pero aquí lo que vas a poder hacer es personalizar, ajustarlo a tope, ¿vale? Con el mínimo, entre comillas, esfuerzo. ¿Vale? Vas a poder jugar, ¿vale? Y ser muy proactivo. Oye, toma, o sea, ostras, a mí, en, en Facebook, a todos, pues, joder, pues, el clic me cuesta, basta. O sea, pues, voy a ser mucho más agresivo, ¿vale? Que si me viene, por ejemplo, por shopping, que es un poquito más económico, depende del vertical, ¿no? Pero es un ejemplo. Y tal, ¿no? Pues, te permite jugar con ese mensaje en función de lo que te cueste, ¿vale? Porque al final de lo que buscamos es rentabilidad y, obviamente, las ventas, ¿vale? Pues, bueno, pues, puedes jugar, ¿vale? Puedes jugar con esto, ¿vale? Que es súper... Funciona mola mucho, bien. mola mucho. Y no sé, es que podemos estar. El tema del list scoring, ¿vale? Algo muy, muy básico, ¿vale? Sí. Os voy a mostrar. Es decir, ir puntuando en función si abre un email, por ejemplo. ¿no? Si abre un email, pues yo qué sé, pues le sumas. Tenemos un campo que es de puntos, pues le sumo cinco puntos, por ejemplo, ¿no? Al visitar un producto, al abandonar el carrito e incluso al darse de baja de email, pues bueno, pues lo que voy a hacer, ¿vale? Pues es, le voy a restar, ¿vale? Pues diez puntos, por ejemplo. ¿Vale? Pues coges, cogemos aquí y restamos, por ejemplo. ¿Vale? Pues vamos para acá y restamos. ¿Vale? Pues nada, pues cuando, se, cuando vayan ocurriendo, perdón, se va cuando vayan pasando estos, cuando se disparen, ¿de acuerdo? Pues lógicamente se irán sumando, restando, etcétera. ¿Para qué? Lógico. Para posteriormente, en un workflow, ¿vale? Pues podemos, yo qué sé, hacer cualquier tipo de campaña, ¿no? Algo muy básico sería algo planificado, que sea automático, ¿vale? Que se ejecute, por ejemplo, una tarea que se ejecute, por ejemplo, no sé, todos los días 1 de todos los meses, perdón, a las 9 de la mañana, va a comprobar el campo puntos de todos los contactos y en este caso, si es mayor que 20, pues lo que hacemos es lanzarles un email y reseteamos el campo. Es un ejemplo, ¿vale? También, pues para priorizar, es decir, yo lanzo una campaña, pero quiero priorizar o darle más relevancia a cierto grupo de, de, de los contactos que tengan 60 puntos, por ejemplo. ¿Vale? Pues igual, ¿vale? haces una comprobación y envías. Siempre es eso, es todo muy lógico, son acciones, reacciones, segmentar, etc. ¿Vale? También es toda esa omnicanalidad. ¿no? en el que tú puedes enviar un email, ¿vale? Ok, sabes que ha abierto, pero, o sea, para saber si abre, si no abre, etcétera, pero puedes llegar a niveles de si hace link, en, si hace clic en un enlace, eh, incluso el limpiar tu base de datos. Porque muchas veces estamos como locos intentando captar, ¿no? Pero ¿y la calidad? ¿no? ¿Dónde está la calidad? ¿no? Pues perfectamente tú puedes hacer un flujo que sea que todos los meses, por ejemplo, ¿vale? Eh, yo qué sé, pues comprobamos si los contactos, todos los meses, nos venimos aquí a condiciones y vemos si ha abierto email, por ejemplo. ¿Vale? Pues dices, oye, si ha abierto email, cualquier email, eh, es decir, cualquier email es igual a cero, por ejemplo. Es decir, que no te ha abierto ninguno, ¿vale? En, el, en los últimos 30 días, por ejemplo, ¿vale? Si se cumple esta condición, pues lo que voy a hacer es desuscribirlo, por ejemplo, ¿vale? De las... De las, de las ¿Vale? Pues nada, pues directamente los vendemos aquí y si se cumple pues le fuerzas el campo a, a, la, a la suscripción, a, a no suscrito, ¿vale? Con lo cual, a ver si lo encuentro, que hay un montón aquí. ¿Dónde estás? Ah, aquí está, ¿vale? Lo pasaríamos a no suscrito, ¿vale? Cosas de este estilo, ¿vale? Y es un poco en función de lo que queramos. Estamos está haciéndolo bueno. con los emails, lo podemos hacer con las compras, con los importes, montar... Eh, montar los RFM, recencia frecuencia y monetar... O sea, lo puedes hacer tranquilamente con Connective. ¿vale? Y en función de esa tripla que, que creas, vale pues ir jugando. ¿vale? En función de dónde esté ese contacto, tú le, le impactas. Viene un email, obviamente, o una push, o un SMS, etc. ¿no? Pero siempre bajo la, la estrategia. Mola. Eh, pues para acabar, Javi, te voy a hacer dos preguntas que nos han hecho, pero vamos, a mí me queda claro que, o sea, a mí no se me está ocurriendo nada que no sea capaz de ejecutar con todo lo que nos has contado. O sea, que, que a nivel de potencia de la leche. Mira, te lanzo por aquí dos preguntitas. José Barrido nos decía, respecto a las recomendaciones, ¿se muestran productos relacionados para hacer upselling y cross-selling? Sí, a ver. Tenemos, eh, a ver, rápidamente, vamos a ver, rapidísimamente, ¿vale? Vamos aquí a un disparador. Mira, tenemos un nodo. ¿vale? que es el de obtener productos, ¿vale? que aquí, este de aquí, vamos a entrar dentro, el cual te permite, te, tenemos un mogollón de casos de uso, tenemos unos generalista, que son los más vendidos, tal, tal, tal uh -huh. y otro que es para mí es el más potente que son los relacionados automáticamente, es decir, que estos se basan en, digamos, en la actividad ¿vale? de ese contacto, con lo cual tienes eh, automáticamente relacionados a un producto, a una lista, a un carrito, a una compra, ¿vale? Es decir, y, y es más, puedes segmentar dentro de ese caso de uso que tú cojas por ejemplo, tú puedes decirle que los productos más visitados de una determinada categoría, por ejemplo, ¿no? O los más vendidos de la categoría del producto que está viendo, ¿vale? O los últimos productos visitados de la categoría, o sea, que puedes realizar un mogollón de personalizaciones también a ese nivel de producto, ¿vale? vale. Tenemos algoritmo propio, incluso si el cliente tiene su propio algoritmo, se lo ha currado y no quiere utilizar el de terceros, etcétera, tenemos una opción incluso para que ellos nos lo pasen. ¿Vale? Y utilizarlo vale. ellos en el workflow, ¿vale? mola. Y última pregunta de, de Freddy que nos decía, en tema del lead scoring, ¿puedo ver el desglose de los puntos acumulados de un usuario? Entiendo que el desglose es el cómo ha ido acumulando los puntos. En la actividad. En la actividad vale. del, del contacto, automáticamente se puede ver ahí la acción, ¿vale? Que ha ido, vale. eh, digamos, eh, acumulando. De todos modos, esa información la puede exportar, CSV o como quiera, y poder trabajarla. Por otro lado, si quiere verla exactamente al detalle, cuando ocurrió la hora, no sé qué. Vale. ¿vale? Pues puede trabajarlo por ahí. Oye, genial. Pues, chicos, muchísimo. No sé si quería decir algo final. Yo, por mi parte, nos habéis dado un repaso de, de la leche. Me flipo cada vez que me enseñáis el producto. Tenéis cosas nuevas, así que me flipa todavía más. Pero si ¿sí queréis hacer una despedida, algo que queréis que, que todo el mundo tenga claro. Manu, si quieres tú, Nada, simplemente agradecerte de nuevo la posibilidad de estar aquí, sabes que nos encanta. Y, y nada, si ha quedado cualquier tipo de duda, cualquier cosita, nos tenéis cerquita. También es un valor muy importante, como ha dicho Corti. Y al final con monstruos de esta envergadura es muy importante, como yo digo, te subes a una nave espacial, oye, llevará un copiloto, viene bien, ¿no? Mm, soporte técnico, toda la asistencia, todo es a partir de un mismo uso horario, de un mismo idioma y de una estrecha colaboración, que, que eso también es muy importante. Ya a modo de lo que hay más allá de la tecnología, es algo clave que vemos que se, se, se necesita y, y, bueno, hasta el día de hoy el feedback es muy bueno, así que... Totalmente de acuerdo. Perfecto, perfecto. Simplemente yo, pues bueno, que tengamos en cuenta, o sea, si tienes e comer, o sea, no puedes perder ni un minuto más en intentar lógicamente segmentar, recoger datos de tus contactos como sea, ¿no? de intentar organizarlos e impactarlos, sobre todo analizarlos y estrategia. Y con Connective, de verdad, y no es porque, bueno, trabajo con Connective, lo, lo, pero que realmente eh, yo me enamoré fuera de Connective. O sea, eh, es una pasada. Es la navaja suiza, ¿vale? Eh, puedes hacer todo, literalmente. ¿vale? a nivel de personalización, segmentaciones, implementaciones personalizadas, conexiones, de todo, ¿vale? simplemente pues es tener esa estrategia que te, pues claro. que, te, que te permita un poquito arrojar el luz y, y montarlo, pero sobre todo es eso, ¿vale? Que somos, o sea, es la herramienta. Oye, nada, pues total, totalmente de acuerdo. Eh, Javi, Manuel, muchísimas gracias por, por la profundidad con la que nos habéis contado cosas porque mola, ¿no? Porque es una una, es una herramienta súper potente y hoy hemos visto que se puede hacer de todo y, y que encima es fácil de usar, ¿no? Porque, joder, creáis workflows, o sea, parecéis ya máquinas de los workflows, de o sea, los que creáis eh, con la velocidad a la leche. Yo creo que es una herramienta súper potente, eh, valoro mucho lo que ha dicho Manuel porque es verdad, oye, eh, tener producto patrio y aquí es algo que, que mmm, promovemos mucho porque hay mucho talento y como veis hay soluciones como Connective que, que si fueran americanas estaríamos todos diciendo esto es la mejor cosa del mundo mundial y como es de aquí no le damos la relevancia que tiene, démosela y además que tenemos este este soporte. Yo estoy de acuerdo que esto tiene una potencia de la leche para cualquier e-commerce, es decir, es que hay 200.000 cosas solo aplicando los casos que habéis contado hoy por ejemplo ya cualquier e-commerce va a ganar porque hay, hay mucho margen de maniobra ahí y me parece la leche así que nada, muy Muchísimas gracias por este ratito, espero que sigáis yendo igual de bien que siempre y que sigáis creciendo y que toda la audiencia haya aprendido a sacar un poquito más partido a Connective, quien lo tenga y quien no lo tenga, pues que se haya animado a, a probarlo ya por fin, que ya toca. Muy bien, gracias a ti, ¿de corte Muchas gracias. Nada. Eh, ahora voy a cortar ya eh, Cerramos esto, os lo cuento Porque el, el cloudcast lo malo que tiene Es que cuando lo vas a cerrar ya no, ¿sabes? Pues se va, al igual que al inicio teníamos un ratito nosotros Aquí ahora no tenemos una despedida Pero agradecerlo mucho de verdad Ahora os mando un, un email y luego os pasaré también el vídeo Y a todos los que habéis estado en el chat Muchísimas gracias, que habéis aguantado más de una horita Ahí atentos y haciendo preguntas Gracias por este ratito Y nos vemos en otra y a probar con Netflix todos Así que un abrazo a todos hasta luego. Chao. Chao.